En casa solemos tener diferentes analgésicos que podemos utilizar ante dolor o molestias. Los más conocidos son el paracetamol y el ibuprofeno, pero es importante conocer cómo funcionan y qué usos tienen. El más conocido y utilizado es el paracetamol. El paracetamol, aparte de aliviar el dolor, ser analgésico, es antipirético, baja la fiebre, por lo que es el medicamento más adecuado para tomar en aquellos estados febriles en los cuales también tenemos molestias, como por ejemplo un cuadro de catarro o gripe. El ibuprofeno es analgésico, antipirético y antiinflamatorio y es el medicamento de elección en aquellas molestias que se acompañan de inflamación, como dolor en el cuello, faringitis, dolores musculares u otros dolores. Se aconseja tomar este medicamento después de las comidas, ya que puede ser agresivo para la mucosa gástrica. Nunca tomes un analgésico sin recomendación de un profesional sanitario si tomas más de cuatro fármacos distintos o padeces una enfermedad en el hígado, estómago o páncreas o si tomas anticoagulación oral o si tienes una enfermedad del riñón. Recuerda que ante cualquier duda debes consultar siempre con un profesional sanitario.